confirmado al amigo nuestro de Senoví eh, gracias por su llamada queda confirmado la inquietud que usted estaba diciendo miren, aquí tengo una invitación como especie de una rueda de prensa para, dar, para informar que el torneo de baloncesto superior se inicia el comité organizador ABAPRODUC tiene el honor de invitarle a la gala y del torneo de baloncesto superior con refuerzo en su versión esto es el lunes 22 de julio, aire ah, esta noche salón de actos del ayuntamiento a las 7 y 30 lo único que le pido a los organizadores que por favor hagan ideas siéntense, discutan algunos planes para que no suceda lo que vi hoy por televisión en el caso de Moca, el baloncesto superior el mocano, en uno de estos juegos ahora finales, terminaron cayéndose a trompadas. Y yo en lo personal a mí me deprime ver que en eventos deportivos la gente termine cayéndose a trompadas. Si fuera un evento de una movilización, de, hasta de una fiesta, digo una fiesta no voy a incluir, porque son cosas sanas y de alegría. Y cuando yo veo a esos muchachos dándose trompadas Lo que siento es como Diablo, van a podrir Lo único que queda sano El deporte O sea que Formen grupos Aquí hay gente de mucha experiencia En esas cosas, dando opiniones ¿Qué cosas? ¿Qué podemos hacer? Yo siempre me lo he ofrecido Algunos dirigentes, pero tampoco me hacen caso De algunas medidas Que pueden tomar para ver cómo bajamos esos fenómenos que le hacen tanto daño al deporte inclusive en San Francisco se ha dado casos que ha afectado el deporte del baloncesto por dos años y tres, la gente se le baja la guardia se le baja la inspiración y yo soy duartiano soy del equipo de ahí donde nací me desarrollé ahí de Rabo de Puerca. Y disfruté bastante cuando ganaba el Juan Pablo Duarte. Entonces Yo le invito a que no dejen que eso llegue a una situación fea. Pues ya lo saben, esta noche hablará el presidente eh, a las 9 de la noche. Señores, Carlos Amarante Baré. Un atrevillito también, porque Carlos Amarante Baré de Moca. Yo tuve la suerte de conocerlo. Un mes antes de él casarse, cuando el PLD estaba en la olla, yo siempre le he dicho a ustedes que andaba en una pasolita con su futura esposa, que lo que le faltaba era una semana para casarse, y en eso andaba con una, y ahora realmente el hombre tiene tanto cuarto que se puede dar el lujo de ser candidato a la presidencia. Pero yo siempre he creído que los candidatos, temito que le montara, Carlos Amarante Baré, eh, de Domínguez Brito el ex secretario el ministro Navarro todos esos candidatos coinciden con la línea política de Danilo Medina en el momento en que Danilo Medina lo necesite tenga la seguridad pero, y él llamó de mala forma a Leonel a que prácticamente o se somete a la disciplina o lo expulsan del partido Casi así le dijo Carlos Amarante Baré. O sea que la situación en ese partido, sé que no se van a dividir, porque dividirse es correr el riesgo de pasarle lo que le está pasando en Perú a Toledo, lo que le pasó en Panamá, lo que pasó en Chile, en, en Brasil, en Argentina, que luego que esos partidos salen del poder, meten preso a los que eran presidentes, con su expediente. Entonces, el PLD sabe que de perder el gobierno, va, irían presos no solamente los de Leonel, sino también los de Danilo, incluyendo a Danilo, incluyendo a Leonel. O sea que todavía sigo planteando la hipótesis de que el PLD no se va a dividir. Pero en política, en asuntos humanos, dos y dos son cuatro en número, pero en política dos y dos pueden ser hasta cinco. Porque el casi casi en política se utiliza como si fuera una ecuación matemática. El casi casi. Por poco gano, por poco empato con fulano, o sea que en política los números se acotean. O sea que ya saben esa situación así Miren Ah, el caso de Puerto Rico Hoy se me quedó el material didáctico que yo utilizo Que son los, los medios, que son los periódicos eh, Donald Trump tronó directamente y llamó al gobernador de Puerto Rico Y a la alcaldesa de Puerto Rico le llamó Corrupto. Ese es el precio que se paga De un Puerto Rico que se durmió En la lucha por su independencia Ahora son Una dependencia de Estados Unidos Y lo peor de todo esto Es que en las elecciones De Estados Unidos Ponen un capítulo Como un referendo al pueblo Considera usted Que Puerto Rico debe convertirse en un país independiente o en un país o un Estado. Ahora resulta que Donald Trump que no quiere convertirlo en un Estado. Que se quede esa vaina así. Si lo convertimos en un Estado, la carga económica va a ser muy fuerte. O sea, ¿Hasta dónde ha llegado la, la pena que da que Puerto Rico esté viviendo esa realidad? De que le está ofreciendo el país. Queremos ser un Estado de ustedes. No un gobierno federal, un gobierno rarísimo con un nombre por última instancia Casi siempre ha sido un estado de Puerto Rico Pero ahora a Donald Trump le están cayendo mal los puertorriqueños Y lo está insultando Como es él, el creador de la futura guerra civil De acelerar la guerra civil en Estados Unidos se llama Donald Trump Señores, déjenme decirle a ustedes que Tuquipe, Tuquipe es Señor, el doctor Miguel Ángel Tavera, seguro que está ahí muy al ladito ahí de doctor Espinal, dándole su asistencia y su apoyo como colega y como amigo sobre todo. Detalle, Cooperativa Duarte, Supermercado El Porvenir, El Porvenir de la Libertad. Eugenio María, mi agrimensor por excelencia, Centro Comercial Villar, el más completo de todos los centros. Trabaja de 7 a 7, 7 días a la semana. doctor Marco Bonilla. Mi querido sobrino, que ya está en su casita, que estaba también medio malito, pero ya está ahí. Lo voy a llamar ahorita para saludarlo y darle la santa bendición. La estación Texaco del Jaya, salida a Santo Domingo. Ahí está el fuchó más cómodo. ¿Qué fuchó tan fuchó? Es el fuchó de la estación Texaco del Jaya. Ferretería Gama, donde cada vendedor es un especialista en el área carretería Gama, donde ellos saben plomería, electricidad, y se le hace fácil comunicarse. Y ahí está el señor Kim, que es el monto de los montos para inventar piezas. Recuerde que el vacacional Mimimbonilla Bonilla tiene una fiesta en grande. Una fiesta este domingo 28, donde los papás pueden ir a jugar dominó, ping pong, pillar, bailar, cantar, porque todas esas cosas las vamos a tener allá este domingo. 300 pesos de entrada Y a 200 pesos el plato de comida ¿Usted no quiere comer? No coma ¿Usted quiere el amber? Usted se pone al lado, vamos, vamos a dar 100, 100 Y compra un plato para los dos Porque los platos de allá son platos Responsables Vamos a viajar como antes Atención señor Hidalgo un te espero este domingo El pasadía bailable Con el concierto de Ino Vargas Sobrino de Eufemio Vargas Vamos a viajar como antes, que de antes se llamaba el chofer, al 290-4006, él lo pasa a buscar, lo lleva y lo trae. Teite perretería, la que llegó pequeña, la de con Salcedo y se ha vuelto toda una monstruosidad. María, no la uso como publicidad. Yo la uso como salud. Mm, ya que no hay llanto, Yo me la tomo. Me la tomo de verdad Señores las reformas Ya no voy a hacer mucho análisis sobre las reformas Lo que yo le aseguro esta noche y me la arriesgo Que nadie espere un discurso esta noche Para que Danilo va a renunciar A su pendejada de quererse reelegir No esperen un discurso hoy, me la voy a jugar Me la voy a jugar esta noche Después de pasarme, como dice Luis Ñe, ocho años diciéndole la verdad de lo que iba a suceder, hoy me lo voy a re, me la va a correr riesgo. Yo estoy tan consciente de lo que yo lo analizo aquí, que no esperen ustedes que Danilo de que esta noche va a renunciar a su, a su lucha que él viene haciendo de la reelección. Olvídense de eso, que hoy... Se leyó esta tarde varias veces, o tenía dos o tres horas leyéndose los discursos de Balaguer. Balaguer fue un maestro de esa pendejada. Hoy lo que ustedes verán es la práctica, el uso de la experiencia de Balaguer, lo van a ver ustedes esta noche en Danilo. Mañana usted me llama para recordar a Manolo, tal cual como lo dijiste. Quizá le va a salir hasta un tonito parecido a Balaguer. Balaguer era un maestro de usar el tiempo y luego casi al final hacer con este pueblo que lo que él quería. Eso era Balaguer. O salir con alguna frase como aquella que nadie debe de cambiar de caballo cuando va a mitad del río, el río tur turbulento. Queriendo decir que no, que no se iba a desmontar de caballo. Verán ustedes esta noche cuál de esas frases de la de Balaguer utilizará eh, Danilo Medina esta noche. Así de sencillo son las cosas, o sea, que yo no juego, yo le digo la verdad a ustedes que es así. Miren, yo siempre he invitado a los amigos que organizan huelga, pero tampoco me hacen caso. Pero nada, mi compromiso histórico es decir lo que yo entienda, lo que yo he analizado, lo que yo he interpretado. Porque yo no adivino Yo trato de analizar las cosas Como le digo yo a Sirio Trato de analizar las cosas Para que Lo que yo diga En base a una conceptualización Que creo Creo Que la huelga del día 7 Y la huelga Del día 12 Tienen que revisarla No en el contenido no en la demanda, sino en la calidad de fecha. O sea que la, la, la cercanía de una huelga el 7 y la cercanía de una huelga el 12 eh, va a demostrar que la izquierda está desentonando, que la izquierda está dispersa, que la izquierda no hay mínimamente elemento práctico que te demuestre que hay una esperanza en la izquierda no tengo esperanza en la izquierda porque no están demostrando inteligencia y todas las revoluciones, revoluciones revolucionarias los hombres torpes no hacen revolución auténtica ni buena solamente la capacidad de un Mandela la capacidad de un Ho Chi Minh para la interpretación práctica de la vida cotidiana o la capacidad de un Mao Zedong o la misma capacidad que demostró Fidel Castro y la misma capacidad que demostró Lenin, Stanley en ese país ruso. O sea que los brutos no hacen revolución. Mientras en este país no se produzcan que más genios pasen a dirigir revoluciones, estamos jodidos. Porque esa conducta pequeña burguesa de dos grupos de izquierda, uno para el 7 y otro para el 12, se están comportando como si fueran la gente del PLD, pero a la gente del PLD luce porque ya son ricos. Ellos no eran ricos, pero el PLD... Está pintando con lo que Juan Bo decía, necesitamos un capitalismo nacional, necesitamos una burguesía nacionalista, pero a Juan Bo se le salió el tiro por la culata y de nacionalismo no tiene nada, sino de burgueses. Entonces que el PLD vea el país así, que el PLD vea a la gente chiquita, eso es propio de los ricos, eso es propio del capitalismo pero que la izquierda se comporte como si fueran peledeístas, sin tener nada, eso es peor. Eso es peor. Solamente los lupen proletarios son capaces de conocer las corrientes marxistas revolucionarias y comportarse como un sinvergüenza. Entonces yo espero que estos dos grupos manden una comisión se reúnan para que unifiquen fecha. Esto es una fecha, recuérdense lo que siempre le digo a ustedes. Cada vez que una huelga fracasa, el país retrocede 10 y 20 años. ¿Por qué la izquierda hoy es menos triunfante que los partidos de derecha? Ah, porque el partido de derecha se pasa toda una vida dándote un viper. Pero en la izquierda lo que te da es esperanza. Como le dijo alguien una vez a César Trinidad, que César Trinidad dijo, los revolucionarios le damos esperanza, libertad, amor, socialismo. Y una señora llamó aquí a este programa y dijo, dile a Trinidad que tengo unos plátanos aquí y no tengo acompañas, que yo prefiero que me mande un pedazo de sachichón y no toda esa esperanza y toda esa pendejada es lo único que la izquierda da pero lo de la derecha dan comida, dan bono, bono gas bono qué, bono esto bono romo bono bebida bono esto o sea se vuelve en concreto se vuelve en real entonces yo espero que de corazón le digo a los muchachos del día 7 del día 12 muchachos, es chocante la pendejada la diferencia es muy mínima por favor, please, vayan a ver, no atrasen más el país. ¿Aló? Sí. Dime, Juan de Dios. Ah, Juan de Dios Ortega. Sí, Te vamos a escucharte, Juan de Dios. Vamos a escucharte. No, no. No, lo que. Estoy escuchando, y entonces lo que quiero es decirte que mañana yo pienso ir a tu programa para que hablemos de ese tema. que... Claro que sí. Nos preocupa bastante y conseguimos muchas partes contigo. O sea mañana yo quiero acompañarte en el programa para que hablemos de eso. Te espero y Juan de Dios, dile ah. al público cuántos años tenemos nosotros participando <ríe> en actividades revolucionarias. Que tú ya. confirmes que yo tengo. Hace mucho que pasaron los 30 años, mucho más de eso que tenemos en este movimiento revolucionario. Eso es Juan de Dios Ortega, dando testimonio. Y, y por eso coincidimos mucho contigo, con la cosa que tú expresas, con las experiencias que tenemos en estas fuerzas revolucionarias. Perfecto. Juan de Dios Ortega va a estar con nosotros aquí mañana. Qué bueno que me escuchó, qué bueno. Me siento humilde, me siento grande con la llamada. Porque resulta que Juan de Dios Ortega, yo tengo casi 40 años.